Este tipo de producciones a lo que nos vamos a referir, que básicamente son los medicamentos genéricos, eh, los integrantes del cuadro básico de medicamentos. Este tipo de producción, este tipo de medicamento, eh, tiene muchos componentes en su formulación. Eh, pueden estar entre 5 y hasta 20 componentes. Además son materias primas eh, que son obtenidas a través de la síntesis química. Y por lo tanto, eh, la mayoría de estas materias primas no se adquieren, no se fabrican en Cuba. Prácticamente todas se importan. Eh, además de esto, eh, decir que, ustedes lo acotaban anteriormente, basta que falte un solo componente de un medicamento y ya no es posible fabricarlo. Adicionalmente a esto también, no solo es que falte un componente, si es necesario cambiar de, de fabricante de uno de los componentes, un fabricante que no estaba declarado en el registro sanitario o que no se había aprobado hasta el momento, es necesario además tomar medidas estrictas, presentar el cambio en el registro sanitario, declararlo ante el CME, hay que hacer pruebas tecnológicas, fisicoquímicas, para ver cómo se comporta ese cambio de esa materia prima en la formulación y cuál es el impacto. A veces hay que llevarlo inclusive a hacer estudios de estabilidad para poder entonces proponer el cambio. No es... Cambio de proveedor de fabricante y ya traigo esa y materia Y produciendo, ¿no? Y hay simplemente que, hay no. que volver a probar. Hay que hacer muchas proceso. cosas antes de poder entonces iniciar el proceso de contratación final y traer esa materia prima hacia el país. Es decir, que un cambio de proveedor implica meses de, de, de, de, de demora. De proveedor que no haya sido certificado, certificado Que no haya antes, sido aprobado en la formulación. Adicionalmente a esto, además, eh, quería decir que tenemos en este momento muchos medicamentos. Eh, en Cuba que no los estamos fabricando por esta causa porque la escasez de materias primas farmacéuticas en el mundo eh, se, ha, se ha agudizado hemos tenido que cambiar muchos proveedores y esto está afectando muchísimo eh, y tenemos un grupo de medicamentos que hoy no lo estamos fabricando porque nos falta uno o varios componentes, pero hay algunos que nos falta un solo componente y que por lo tanto no los, podemos, no los podemos producir y voy a poner un ejemplo muy concreto que el presidente hacía alusión, y voy a ser oportunista, porque estoy eh, primero a calar Hay un medicamento que nosotros fabricamos para el programa materno infantil, que son las tabletas prenatales. Mm. Un medicamento fundamental además para las embarazadas. Para embarazadas. Ese medicamento nosotros no lo hemos podido producir, tiene 14 componentes en su formulación, 10 son excipientes y 4 son principios, son principios activos. Está el ácido fólico, que es fundamental para las embarazadas. Tiene eh, la vitamina A, tiene el hierro y tiene el ácido ascópico o vitamina C. Y es increíble, pero muy cierto, que nosotros no hemos podido fabricar el prenatal en todo el año por la falta de ácido ascópico, por la falta de esa vitamina C. Los fabricantes aprobados hoy se han dedicado a suministrar el ácido escópico para la industria alimenticia, porque hay una alta demanda y una explosión de utilizar el ácido escópico en los alimentos, y no ha sido posible adquirir el ácido escópico para el prenatal.